Hola a todos y a todas, eh, una semana más eh, con iPhone Digital está mi compañero Héctor. Muy buenas. Eh, Raúl López, como sabéis, aquí habla. Y bueno, eh, esta semana vamos a hacer un pequeño intercambio, um, ¿no? Vamos a poner muchas más noticias para que tengan mucho más contenido, a ver qué tal nos parece. Vamos a ver. Y oh, como está todo cargado de noticias, os vamos a decir las más importantes. Eh, vamos a hablar del iPhone 7 con su nuevo eh, altavoz estéreo comparado con el HTC, eh, puede ser el... HTC 10. El 10. Ah. Eh, luego también vamos a comentar algún tema de aplicaciones interesantes, algunos fallos de seguridad que tiene los Mac, eh, también eh, con iOS 10 también hay algunos fallos de seguridad importantes, que a sí. ver es, qué es lo que ocurre. Uh -huh. Y luego lo último que se me, no se me olvide son el tema de Black Friday con nuevas ofertas, que un, pre, un previo antes de que todo llegue la semana que viene va a comprar eh, ofertas de tecnología a un muy buen precio. Sobre Eso todo fue. a mi compañero Moy, que nos ve toda la semana, recordarle el email que le envié, que hay un precio muy bueno del iPhone 6S, ¿vale? <risa> Y nada, luego van a haber muchas noticias. Eh, pues nada, por mi parte podemos ya empezar. Muy bien, venga, vale, pues vamos allá. ¡Empezamos! Bueno, pues si vamos a empezar ya. Eh, siempre, como lo decimos, suscribiros al canal para que tengas noticias, eh, notificaciones de cada semana con estos resúmenes de tecnología. Eh, Dar un like al vídeo, lo agradecemos para que podamos seguir todas las semanas con ese ánimo y para poder agradeceros eh, que nos estéis siguiendo y nada, ya te dejo esto para que nos cuentes esta noticia tan interesante de comparativa, ¿vale? vale, bueno, empezamos la comparativa, venga, pues nada, se ha comparado esta semana el sistema estéreo de altavoces del iPhone 7 con lo que se considera su gran competidor a ese nivel, que es el HTC 10 porque bueno, HTC, como sabéis eh, lleva mucho tiempo trabajando el tema del sonido y fue uno de los primeros en instalar eh, altavoces en estéreo. Ajá. Y bueno, la verdad es que los resultados no arrojan muchas diferencias. En cuanto a calidad, más o menos igual, pero hay una diferencia y es que el iPhone 7 tiene bastante más volumen, tiene mucha más fuerza. Ajá. el HTC 10, en cuanto empieza a haber un poquito de ruido en la habitación o sales a la calle, el altavoz externo eh, pierde, pierde muchísimo. Entonces, nada, en cuanto a calidad, más o menos igual, pero claro está, el volumen pues también es importante. Sí que es verdad que el iPhone 7 a partir de cierto volumen puede llegar a saturar, según la canción que estáis escuchando, si tiene muchos graves o, o muchos agudos ah. o tal, puede llegar a saturar precisamente por ese volumen, pero en ese caso pues se baja un poquito y ya. Para compensar, tío. Y nada, había mucho interés en ver esta, esta comparativa porque son los dos móviles que ahora mismo tienen más eh, capacidad a nivel de, de estéreo y todo de esto. Altavoces, de altavoces. Y altavoces y bueno, muy, muy similar, no ha habido una gran diferencia, salvo ya digo lo del tema del volumen. Vale, pues... Eh, eh, eh, de repente el primer iPhone así con altavoces estéreo parece que ha entrado fuerte en el tema de competir con los altavoces La verdad estéreos. que sí, es llamativo, porque bueno, pensábamos que al ser el primer modelo con estéreo quizás no iba a tener demasiada potencia y nada, si quieres te cuento una pequeña anécdota y es que los dos altavoces están uno abajo y otro arriba Ajá. para el izquierdo y derecho y además uno está especializado para frecuencias agudas y otro para frecuencias graves Ah, qué bueno ¿Eh? Como los altavoces que tenemos a veces en casa, que sabes que tiene uno grande, uno más pequeñito y uno muy pequeñito Sí Pues más o menos un funcionamiento de una manera similar Ah, pues eso vale. me parece muy curioso mm -hmm. saberlo pues Una pequeña nota de interés y, y nada, yo creo que esta es la comparativa, a ver Vale, pues lo que tengáis el iPhone 7 iPhone 7 Plus ya sabéis de lo que estamos hablando Los que no como nosotros pues de momento pues habrá que, que ir a verlo a ver qué tal suena <risa> Vale, pues por mi parte vamos a hablar de un nuevo estándar de Wi-Fi Sí, la Wireless Gigabyte Alliance que es la que realmente <risa> aprueba los estándares de, de Wi-Fi Acaba de, de aprobar un, un nuevo estándar que se llama wi Wi-G eh, lo bueno que tiene va a ser una velocidad de un giga eh, byte por segundo, o sea Ajá. tres o cuatro veces más rápido de lo actual WiFi uh -huh. y bueno lo que han hecho es también ahora utilizar eh, la, el espectro de 60 eh, gigahercios porque es que el que está menos usado y así pues eh, puede tener evitar interferencias y que sea la señal más fuerte, más fuerte, ¿vale? Ajá. Eh, luego eh, algunos productos que ya lo tienen, por ejemplo el del Latitude 7450 y el 7470 también lo tienen. Y luego el nuevo standard se llama 80, 802.11ad ¿Vale? Uh -huh. Entonces, bueno, pues sea ha costado tiempo que vaya apareciendo Pero ya hay productos que, que tienen este eh, <risa> nuevo sistema de Wifi eh, mucho más rápido Claro, imagino que también habrá que esperar a que aparezcan los nuevos routers con este sistema Porque al fin y al cabo tiene que tener ambos, ¿no? Tanto tu dispositivo como, como el router. Tiene que dar esa capacidad. Sí, pero el hecho de que ya esta eh, confederación haya dado el visto bueno ya es el pistoletazo de salida para que eh, las fabricantes ya puedan usarlo. ¿Lo tendrá el nuevo iPhone? Pues no sé, yo no sé si el 7S o el 8, pero sabemos el próximo. A lo mejor uh -huh. le pilla todavía un poco justo de tiempo. Sí. Eh, posiblemente dentro de dos años tal vez ya lo tenga. Pero... Eh, esto queda mucho tiempo. Bueno, interesante, interesante. Vale, pues venga, otra noticia más, que hoy tenemos mucho que ver, ¿no? Sí, sí, vamos a hoy. Vale, pues si quieres te cuento un poco los fallos de seguridad que han aparecido para iOS 10 y para Mac OS Sierra, ¿vale? Sí. En concreto, el fallo de seguridad se da en Safari. En Safari cuando se conecta a servidores que están protegidos por HTTPS. HTTPS, o sea digamos servidores seguros. ¿vale? Es un poco una contradicción ¿no? que el fallo de seguridad se dé al conectarse a servidores seguros. ¿Pero, pero cómo sé si yo que estoy conectado a una página web segura o no? ¿Eso lo puedo saber de alguna forma? Sí, o? normalmente arriba, en los, donde están las barra direcciones, sí. se aparece un candadito Ajá, cerrado. e Incluso algunos navegadores también te cambian el color, un color verde, porque hay como distintos niveles de seguridad. O sea, Ajá. puede estar mejor cifrado o con mayor eh, capacidad de, de cifrado o de autenticidad. Vale. O pero bueno, simplemente con el candadito cerrado, eso ya indica que estás en un sitio seguro. El problema está en que hay un pequeño fallo en el algoritmo de cómo se comunica con el servidor cifrado y podría llegar a darse el caso que un servidor te engañara, diciéndote que él es el servidor que te está diciendo pero en realidad fuera de otra persona. Imagínate como si yo me hiciera una, un servidor que pareciera el BBVA o un banco, pero sí. en realidad no soy yo. Pero puedo engañar a Safari para que él se crea que soy yo de verdad. Ajá. O sea que es un fallo de seguridad que podría llegar a ser importante sobre todo a nivel de phishing, de estas técnicas que te mandan un email en plan Entra y cambia tu contraseña rápidamente y tú entras te crees que es tu, la página de un banco o de una... Claro, y yo muchas oficial. veces digo, ah, pues voy a mirar si tengo el candadito, lo veo y wow, está todo pues correcto, claro. ¿no? puede ser por esto Con este fallo es que veríamos el candadito y veríamos, nos creeríamos que de verdad es el, es el servidor oficial Entonces, claro, puede llegar a ser grave porque si alguien tiene bastante mala intención y tal y nos pilla, pues oye, nos podríamos llegar a, a colar algo ahí y bueno, también hay un poco más de fallo en cuanto a, a que pueden llegar a reducir el rendimiento, pero bueno, eso ya creo que es secundario. de, sí, de seguridad Y nada, creo que acaba de salir una actualización de iOS 10, habría que instalarla porque no sé si está incluido este parche o no, pero vamos, en cuanto a todo lo que vaya saliendo de actualizaciones. O sea, actualizarlo iOS 10 y también eh, y MacOS. Ah, sí, exactamente, MacOS también porque... Como es a nivel de Safari, eh, están los dos, ¿vale? A los sistemas operativos. Pues toma de nota un poco de esto, porque uh -huh. si no. Sí, es importante eh, mantenerlo todo siempre actualizado. Vale, pues por mi parte, eh, como os he dicho, voy a tocar hoy más parte de tema de aplicaciones y tal. Eh, os voy a comentar la nueva aplicación que ha sacado Apple, que se llama Tipeee, ¿vale? Y bueno, lo curioso. Que bueno, parece que es bastante novedoso. A mí, en cuanto lo vi y empecé a informar un poco, me parece que se parece muchísimo a, a sistemas como Kodi, No sé si conocéis en Android. Eh, es una aplicación, ¿vale? Pues lo que hace el TV es que te puedes loguear a diferentes servicios como Netflix, eh, creo que se llama Hulu o Amazon Prime Uh -huh. O servicios parecidos de contenidos de series, televisión, etcétera uh -huh. Y solo con la aplicación de TV no hace falta que te vayas y te vayas logrando en cada uno de los servicios. Ya directamente desde ahí puedes eh, conectarte. ¿vale? O centralizado, digamos, ¿no? Una especie de, de ventana única donde ahí ya puedes acceder a todo el resto de contenidos. ¿verdad? Exactamente. Y bueno, si conocéis Kodi o a, algo similar, es, es muy parecido, ¿vale? Es uh -huh. Que decirte, bueno, sí, es novedoso porque lo aplica dentro de su Apple TV, pero bueno, eh, ya existen cosas muy parecidas. ¿no? Sí, digamos los gestores multimedia o algo así que se llamaban, ¿no? Cuando sí. tenías en Windows las versiones a multimedia que había, y ese tipo de, sí, de lo, cosas, no? de Center, o cosas. De Center, eso sí. Y bueno, eh, tiene <risa> una pestaña que se llama Watch Now. Eh, ahí te va a aparecer todo lo que puedes hacer en eh, eh, todo momento. La parte buena también que va a estar integrado con Siri. Entonces tú le puedes decir, Siri, pues abre, o quiero ver este episodio. Pues te, Siri te abre ese episodio. O eh, también incluso le puedes decir en qué momento quieres que, que te lo ponga a reproducir. <risa> que eso es bastante interesante. Mm -hmm. Eh, luego, más cositas, sí, lo bueno es que también se sincroniza con todos los dispositivos que tenga de Apple, ¿vale? Porque a lo mejor puedes estar viéndolo en tu, en tu iPhone y luego dices, bueno, pues no voy a acabar viendo lo viéndolo del Apple TV Pues lo vas se a poder seguir viendo donde lo dejaste Ajá, Y luego, lo más importante, claro, ¿cuándo vamos a poder disfrutar de esto? Pues el lanzamiento está pensado o previsto posiblemente para la nueva actualización de TVOs eh, para finales de diciembre, ¿vale? O sea que tenemos que esperar a final de año para poder disfrutar de esta nueva aplicación de, de Apple Vale, bueno, pues muy interesante, la verdad. Sí, ya veremos a ver qué tal. Bueno, pues vamos a ver. También traigo preparado un pequeño artículo sobre eh, reparación de pantallas. Hemos escrito esta semana una, un artículo a raíz de unos comentarios que nos dejaron en, en la página web sobre cómo se puede reparar una pantalla de un iPhone, en concreto del iPhone 5, del 5S y del 5C que son dispositivos que aún están muy muy muy utilizados, hay gente que aún los mantiene porque tienen muy buena calidad y aún resisten perfectamente. Sí, porque a lo mejor por temas de la pantalla se repara y ya puedes seguir usándolo mucho más tiempo, ¿sabes? Y bueno, aquí no voy a comentar todo, pero os, os podemos remitir al, al artículo, que hay un enlace que vamos a dejar en la descripción y ahí os comentamos todos los pasos que hay que seguir para que vosotros mismos podáis cambiar la pantalla de vuestro dispositivo. Compráis una pantalla nueva a un precio bastante económico sí. y vosotros mismos podéis desmontarla y montar la nueva pantalla. ¿vale? Yo creo que es algo bastante interesante para sí. tener una reparación sencilla y económica. Si no me acuerdo mal, el precio, una compatible era unos 35 euros o algo así, creo que la, la original es 55. Es normal que tengas que cambiar el accesorio, pero ya la mano de obra la pones tú y pues ya está. No, realmente renovar la pantalla del dispositivo es prácticamente renovarlo vamos, a casi todos los niveles, sí. porque teniendo ya el IOS actualizado y la pantalla como nueva. Tienes un dispositivo prácticamente nuevo. Así que si os interesa, si tenéis dudas y si queréis saber cómo cambiar la pantalla de, de un iPhone 5, 5S o 5C, pues os un enlace abajo y ahí veis y os explicamos cómo funciona. Vale, eh, más cosillas. Eh, tema de aplicaciones, sigo, de programas. Eh, <coughs> como os lo sabéis, eh, Spotify, ya los usuarios eh, desde junio o julio empezaron a quejarse porque resulta que parece ser que su disco duro empezaba a tener problemas, disco duro normales y SSD y parece ser que era que Spotify pues eh, escribía muchos archivos, eh, sobre todo muy grandes, pues 700 eh, eh, megabytes, un terabyte, o mucho más, en, una, en, un, en diferentes archivos que eran mercury.db, de db, eh, db el database, ¿vale? Que se a todos los archivos. Ajá. Entonces parece ser que escribían tanto, borraban tantos archivos en eh, la aplicación en el disco duro que muchos se han tenido muchos problemas, incluso han llegado a dañar eh, discos duros. Entonces, para los usuarios de Mac y de Windows, eh, ha salido una, una nueva versión que se llama la 1.0.42. Eh, eh, sí. Si no lo sabéis, actualizar cuanto antes esta nueva versión para intentar evitar que vuestro disco duro pues, se dañe o el rendimiento sea inferior por todo ese, eh, todo ese tema o sea, de la de... Tiene mucha sobrecarga, sobre todo si tenéis disco SSD. Sí. Que es muy importante que el número de, de escrituras está limitado. Vale, pues esto era lo que iba a comentaros del tema de Spotify Por cierto, disculpar un poco que estoy un poco resfriado Si estoy así un poco con, con el moco o tal, o como hablo, hablo un poco raro, ¿vale? Pero bueno, es que normal, con las alergias, ahora sea, que hace un poco más de frío Por lo menos en España, eh, discúlpame Y sí. nada, y ahora que hablamos que ya estamos casi a final de noviembre Pues esto trae aquí, bueno, algo que os puede interesar muchísimo Sí, bueno, vamos a hablar un poquito del Black Friday Que viene dentro de nada, la semana que viene Pero vale, los Xiaomi, la serie Redmi que tenemos el 3S, el 3 Pro y el Note 4, ¿vale? Y ahora os comento un poquito las características. El 3S tiene 8 núcleos, 8 cores, uh -huh. o sea que ya bastante interesante, y 3 GB de RAM, ¿vale? El 3 Pro es muy similar, de hecho es muy parecido, tiene algunas pequeñas diferencias, es un un poquito más rápido y tal, y, y el precio casi es el mismo, verá, Veréis, el Redmi 3S el son 135 euros que son 143 dólares, Ajá. y el 3 Pro son 137 euros y 145 dólares, es decir, 2 euros o dólares más. Son modelos muy parecidos, la verdad. Ya, algunas veces la gente se por un poco, decide por el diseño, por el o diseño. sea que ahora como vais a ver las fotos, pues el que más os guste, por, por la diferencia que me acabas de decir, pues... Exactamente, ya venís que el diseño es muy parecido al del Google Pixel, y así que bueno, hay un... es bastante interesante sobre todo por los precios, y ¿eh? por las características, o sea, hablamos de 8, de 8 cores, aunque es una gama un poquito antigua, la gama 600 de Snapdragon que no es de las más nuevas, pero oye, está bastante, bastante bien bien, el siguiente sería el Xiaomi Redmi Note 4 a 163 euros o 172 dólares Ajá. y este pues es un móvil un poquito más grande, 5,5 pulgadas y... y es un procesador eh, de 10 núcleos, el Helio X20 que ya os hablamos la semana pasada un poco porque es el mismo procesador que tiene el dispositivo de Kodak el Vectra, que comentó Raúl la semana pasada sí que parece bastante, bastante interesante, con, con 10 núcleos. Y bueno, os he dicho, 163 euros, 172 dólares, la verdad que es un precio también muy interesante, ¿vale? Y ya empezamos con las gamas más altas, que son las Xiaomi MI. Vale, estos es quizás el diseño que recuerda más a Samsung. Y tenemos otros modelos, el MI5 y el MI5S. Los dos tienen los procesadores Qualcomm, Snapdragon, pero la gama alta, la gama 800. Ahí ya empezamos con las cosas potentes. Exactamente. La única diferencia es que el 5 tiene el 820 y el 5S el 821. Ajá. Y parece que solamente es un numerito, pero luego tiene bastante más potencia, porque es de creo que 1,8 gigahercios a 2,1 o algo así. O sea, pues sí, ahí hablamos más. de bastante potencia. También se el precio, ¿vale? El M5 son 226 euros, que en dólares son 239. Ajá. Y el MI5S son 298 euros o 315 dólares. Ya llegamos a los 300 euros, vale. Todos estos dispositivos son de 3 gigas de RAM y el MI5 tiene 32 gigas de almacenamiento, mientras que el 5S tiene 64 gigas. El doble, mm. vale, está muy interesante. Vale. Entonces, bueno, eh, ahí tenéis toda la gama de precios y de características y ya cada uno pues que decida cuál es el que mejor le viene. Desde luego, el más caro, a 315 dólares, tampoco es que sea muy muy caro vale, para las exactamente de, de cuatro núcleos y bueno vamos a ver qué sale para el Black Friday algo interesante a ver si para la semana que viene el vídeo os contamos ahí algunas rebajas sí chulas. os hemos hecho un previo, dejamos el enlace para que veáis los dispositivos para que podáis, el enlace directo para que lo compréis lo bueno que viene es que todos son con gastos de envío gratuitos entonces si ya queréis empezar antes de que venga el Black Friday con buenos precios ahí, ahí podéis hacerlo <risa> Y bueno, por mi parte yo nada más, sí. eh, bueno si queréis eh, os ha gustado el vídeo, como siempre dejar el like, por favor, eh, suscribiros al canal para recibir más eh, avisos de este tipo y lo agradeceremos porque así tendremos más continuidad con, con estos vídeos. Exactamente, nada, esperamos que os haya gustado, esta vez han sido bastante más noticias, bastante más rápido todo, a ver si esperamos vuestro, más así o no, vuestro feedback. Sí, también. a ver qué, qué os ha parecido. Dejanos un comentario y bueno, lo que os parece este tipo de secciones, si os gustan, si queréis que hablemos de hago la semana que viene. Un like, suscribiros y nada, nos vemos la semana que viene. Vale, bueno, ¡hasta luego! ¡Hasta luego!